Para toda la gente que va a ir a vernos Al rodeo de Moreno Vale los vemos por allá Para cantarle todas las rolitas a Su compa Germán Vázquez ahí presente Y 14 de mayo nos vemos en Sacramento Y dice Paga la mi compa Willy Me la he ripado macizo Pa' vivir como ahora vivo Hay compromiso La agenda llena está Billetes acumulados que progresar. Soy bajito de estatura, siempre pensando en grandeza. Hay fortaleza, la mota hay que fumar, la mente despejar, los negocios agrandar. Fierro para Las Vegas, se enferguiza por el 15 de la que ahora me recibe rumbo a los casinos que hasta que estamos vivos no, no sabemos del destino uno que otro de acuerdo no estará ¿Qué? ¿Así nomás? <risa> <risa> a ver, ¿qué, qué? ¿Ay nomás? ¿Ay nomás? <risa> <la> cuatro, ¿no? <risa> Nos vemos 13 de mayo en el rodeo de Moreno Valley Y 14 de mayo en Sacramento. Sí, señor. Los corrimos Ahí estaremos para cantar los corridos. Canciones... Por las calles de Lombillo caminaba Recuerdo bien que las patas me sangraban. Caminando días enteros fui buscando esos sueños para irme superando. En Atlanta comenzaba a trabajar. Le avancé a